Escucho a muchos decir que tienen dificultad en entender la profecía bíblica. Yo creo que hemos creado sistemas bastante complicados que enredan el texto y hacen que todo lo que tiene que ver con la profecía bíblica sea difícil de entender. En esta hora voy a compartir con usted cinco principios esenciales que le van a ayudar en el estudio de la profecía bíblica. Ya comenzamos. Hola, es una bendición estar con ustedes y quiero dar la bienvenida a todos los que se conectan con nosotros desde cualquier lugar de Latinoamérica. Es una bendición estar con ustedes hoy y hoy vamos a hablar de estos cinco principios esenciales que le van a ayudar a entender la profecía bíblica. Como usted sabe, hemos estado estudiando ya por varias semanas esta serie de profecía bíblica. Si usted es nuevo con nosotros, yo le invito a que cuando terminemos aquí, usted vaya y revise Ahí debajo en la descripción eh, la lista de los estudios que pertenecen a esta serie. Yo sé que le van a edificar. Y también quiero decirle que esta serie está acompañada de guías de estudios. Y ahí también en la descripción, ahí están los enlaces para las guías de estudio. Hoy específicamente, aquí está la guía de estudio y yo le invito a que usted la descargue. En esta usted va a encontrar los textos bíblicos, los comentarios y también otros recursos que le van a ayudar con el estudio de la profecía, ¿sí? O lo que nosotros llamamos en teología la escatología. Uh, ¿Cómo entender la profecía bíblica? ¿Cómo entender Daniel? ¿Cómo entender Apocalipsis? ¿Cómo entender Mateo 24? ¿Cómo entender todo lo que tiene que ver con profecía bíblica? Mire, le voy a decir algo. Desde que comenzamos a estudiar... Um, la profecía bíblica, eh, hemos tocado hasta este momento, y esto pensamos seguirlo porque en realidad estoy haciendo esta pausa para explicar estos cinco principios que yo sé que van a ayudarle en lo que ha hecho y en el resto de la serie, pero hasta ahora hemos tocado, hemos hablado de las profecías de Pablo, hemos hablado de las cosas que han de suceder pronto, en las profecías de Jesús, eh, qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo o del fin del siglo en las profecías de Jesús y también eh, la frase viniendo sobre las nubes, qué es lo que quiere decir y si se refiere ahí en Mateo 24 a la segunda venida de Cristo o si es algo que ya se cumplió. Eso, esos cuatro estudios ya están aquí en la serie usted los puede conseguir. ¿sí? Entonces esto, usted puede inclusive ahí en la guía de estudio descargar eh, todas estas guías anteriores y tenerlas con usted y junto con los videos y yo creo que cuando uno estudia el panorama completo de toda la profecía bíblica, toda, en esta serie, si usted estudia todos los videos o todas las transmisiones que hemos hecho, usted va a tener un panorama completo, va a tener un entendimiento más claro. Yo creo que la profecía bíblica es fácil de entender. Escuche bien, como, dije, como he dicho anteriormente, yo tuve dificultad por mucho tiempo porque el sistema de donde yo vengo de donde yo aprendí lo que a mí me enseñaron que fue el premilenialismo dispensacionalista y verdaderamente era, lo que, era la, la única opción que, que a mí me dieron cuando yo vine a Cristo y comencé a caminar en los caminos del Señor y yo sé que en Latinoamérica donde usted está es posible que usted haya sido expuesto solamente a esta escuela porque bueno, es la, es la popular sin embargo, esto es una escuela nueva tiene poquito más de un siglo y en, en, no, no, no, no aparece en la historia de la iglesia, no, durante siglos los reformadores no, no tenían estos puntos de vista, esto, esto es bastante nuevo y, y usted encuentra una escatología bastante complicada, donde hay eventos que parecen que se cumplen pero luego vuelven otra vez a repetirse y, y lo regresan de un lugar a otro y es complicado, yo llegué al punto en mi ministerio donde eh, por unos años dije, yo no voy a enseñar estas cosas, yo me voy a, a limitar a las cosas básicas, que es que el Señor viene de, de nuevo, eh, va a levantar a su iglesia, esto va a haber una resurrección de muertos, va a venir un juicio, vamos a tener cielo nuevo y tierra nueva. Esas cosas que son esenciales y básicas, y yo dije, bueno, yo me voy a limitar a esto, yo no me voy a meter en el apocalipsis porque en realidad hay cosas que no puedo explicar. Y así estuve por años. Y me ha tomado tiempo, pero con el tiempo comencé a estudiar y, y, y se me empezó a aclarar algunas cosas. Cuando empecé a ver la profecía bíblica en el contraste o en el conjunto de todo lo que es el Evangelio de la Gracia. Cuando usted entiende la economía de Dios en lo que tiene que ver este nuevo pacto, entonces muchas de estas cosas se le van a aclarar. Y usted no puede estudiar la profecía bíblica separada del resto de la Escritura. Tiene que ser en conjunto. Ahora, como dije anteriormente, voy a, a continuar con la serie, pero voy a concentrarme hoy en, los, en estos cinco uh, puntos. Si está listo, ya comenzamos. De hecho, yo voy a estar en vivo conectado acá en el chat y voy a estar respondiendo preguntas. Y si usted está recibiendo esta transmisión ya diferida, ya grabada... Eh, usted puede hacer preguntas en los comentarios, cualquier duda o compartir lo que usted desee yo voy a estar al tanto y estar leyendo para responderle y ahí nos vamos a estar comunicando. Otra cosa más, si usted es nuevo suscríbase a este canal, eh, presione la campanita de manera que le estén llegando notificaciones cada vez que subimos material nuevo, videos nuevos, estudios nuevos, eh, anuncios de libros, lo que sea. Eh, de esa manera usted sabe lo que está pasando y, y bueno, es una bendición que se suscriba y esté conectado con nosotros. ¿sí? Y comparta esta transmisión, este video con alguien. Yo sé que va a ser de edificación a muchas personas que están confundidas en todo lo que tiene que ver con la profecía bíblica. Como dije anteriormente, yo creo que hemos sido adoctrinados adoctrinados en un sistema y luchamos cuando se nos expone el estudio de la profecía Uh, con claridad, porque estamos tratando de reconciliarlo con lo que nos enseñaron antes. Nos enseñaron unos mapas, unas gráficas súper complicadas. Y cuando nosotros venimos y hablamos de la profecía bíblica con claridad, las personas tienen dificultad entendiéndolo. ¿Por qué razón? Porque ya se complicó. Yo creo que lo primero que tiene que hacer uno es quitarle la complicación y dejar que el texto nos hable. Dejar que el texto por sí solo nos hable, ¿sí? Entonces, esto, yo propongo que nosotros permitamos eh, que el texto nos hable. Que, que dejemos a un lado lo, los prejuicios, los esquemas ya formados, la adoctrinación. Y eh, vamos a ver que la profecía en realidad es fácil de entender, tiene sentido y podemos inclusive disfrutar el estudio de la profecía profecía bíblica. Aquí van los cinco eh, principios esenciales. Número uno, estudia primero los textos explicados, eh, no la literatura apocalíptica. Le voy a explicar. Eh, Usted se da cuenta cuando comenzamos esta serie de profecía bíblica, yo comencé con eh, el primer capítulo, fue eh, titulado Las profecías de Pablo. Y yo me concentré en explicar aquellas cosas que Pablo habla en cuanto a las cosas que han de suceder, en cuanto a los eventos futuros. ¿Y por qué razón lo hago? Porque eh, lo que Pablo nos escribe ya está explicado. No, no, no usa Pablo símbolos, no usa sombras, mmm, es, es, es texto ya revelado. Es el evangelio que Dios le reveló a Pablo y él mismo lo dice así. Y, y entonces cuando nosotros estudiamos la epístola, cuando estudiamos el texto en, en cartas, eh, no estamos expuestos a símbolos que son muy comunes en el material apocalíptico, y de eso voy a hablar un poquito más más adelante. Eh, lo que hacemos es que recibimos el texto directamente ya explicado, ya explicado, está sencillo. Entonces no hay alegorías, no, no hay sentido figurado. Y, y entonces yo, di, yo digo, primero comencemos con lo que está explicado. Hay personas que se complican y se quieren ir a Apocalipsis y, habla, y estudiar a los símbolos y estudiar la, las copas y los sellos y, y, y quién es el falso profeta y quién es la bestia y, y se complican. Entonces yo digo, antes de ir a Apocalipsis, nosotros tenemos que entender estas columnas de todo lo que es importante, imprescindible en el estudio de la profecía bíblica, ¿sí? Mm, las profecías que son columnas en la doctrina cristiana y que son aceptadas históricamente por los teólogos dentro de las columnas de la ortodoxia están establecidas claramente en el, evangel en el evangelio explicado que nos entrega Pablo. Eh, primera de Tesalonicenses, yo hablé de eso en la primera sesión que tuvimos y yo le invito a que usted regrese a y la estudie. Mm, ahí estudiamos nosotros, en 1 Tresoneses capítulo 4, verso 15, el orden de los eventos que Pablo nos da. Eh, dice Pablo, comenzando en el 15, verso 15, voy a leer del 15 al 17, usted después lea todo el contexto. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron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 Los muertos en Cristo resucitarán primero. Número uno, quiere decir que va a haber una resurrección de muertos. Número dos, los que hayamos quedado, que es sí, los que estamos vivos en el momento en que el Señor regresa, seremos arrebatados, seremos levantados. Y número tres, así estaremos siempre con el Señor. Arrebatamiento, en este caso, ser levantados. El, amo, el apóstol Pablo está usando el lenguaje que usaba eh, eh, anteriormente, que se usaba en el contexto de un, de un general o un... Un centurión romano que había salido a conquistar y estaba en guerras y regresaba a la ciudad y separaba siempre un, un, un tramo, unas millas antes de la ciudad y el pueblo salía a recibirlo. El pueblo salía a recibir a ese centurión con las legiones, victorioso de haber hecho una conquista y el pueblo salía a recibirlo y luego entraban con él a la ciudad y eso es lo que sucede aquí cuando usted lee el contexto entero el señor viene victoriosamente es su segunda venida y nosotros los que estamos vivos somos levantados junto con los que durmieron con los que habían muerto en cristo que ellos son resucitados que dice que ocurre la resurrección nosotros somos levantados y juntamente vamos a recibir al señor la no, clave dice que de, a partir de ahí estaremos siempre con el Señor. Viendo las profecías de Pablo en este orden, podemos entonces entender que inmediatamente, seguido de la segunda venida, ocurren otras cosas. Mire, y estas son las columnas de la profecía bíblica. Segunda venida, resurrección, arrebatamiento, que es parte de la segunda venida. Ah, el juicio, eh, cielo nuevo, tierra nueva. Usted ve, eh, por ejemplo, cuando usted concuerda o cuando usted engrana esto con las profecías de Jesús, ahí mismo en Mateo 24, o por ejemplo en Mateo 25, Mateo 25, eh, usted se da cuenta que el juicio ocurre. En la segunda venida. No, yo sé que lo hemos complicado. Yo sé que, que lo separamos por, por mil años. Le pusimos siete años de tribulación y luego después primero el rapto, siete años de tribulación, luego la segunda venida, luego mil años y luego después otra vez, otra guerra más y lo complicamos todo. Y esa, a esto le podemos quitar la complicación si leemos los textos con cuidado. Mire, ahí mismo en Mateo 25, eh, del verso 31 al 46, cuando usted lea ahí, usted se da cuenta que el juicio ocurre exactamente ahí en la segunda venida, no mil años después, cuando el Hijo del Hombre venga en gloria y todos los santos ángeles con él, ahí está claramente, cuando él venga en gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor, las ovejas de los cabritos. Mira lo que dice aquí, qué tremendo. Y pondrá a las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha, benditos, venid benditos de mi padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Cuándo sucede este juicio? ¿Cuándo el Señor separa a las ovejas de los cabritos? Ahí dice claramente, cuando el Hijo del Hombre venga en gloria. Quiere decir que cuando el Señor viene en su segunda venida, resucita a los muertos, los que están vivos son levantados a recibirlo, inmediatamente viene el juicio, el Señor separa a las ovejas de los cabritos, las ovejas entran al gozo del Señor, los cabritos van al lago de fuego, Después nos damos cuenta en Apocalipsis, ya estudiando el Apocalipsis, nos damos cuenta cómo sucede esto y, y, y en qué... Y, y voy a hablar de esto en unos minutitos. Voy a, me voy a ir al Apocalipsis y le voy a enseñar exactamente la facilidad que hay, la sencillez que hay en estos textos si lo estudiamos correctamente. Con uno de los principios que le voy a enseñar más adelante, que es clave para estudiar el Apocalipsis. ¿sí? Esto, ¿cuándo ocurre el juicio? Cuando el Hijo del Hombre venga en gloria. Ahí está. No es mil años después, cuando el Hijo del Hombre venga en gloria. Ah, yo he explicado de, de, de, de, eh, en detalles en los otros estudios eh, lo que envuelve todo esto. He hablado de cómo, cómo en un juicio hay diferentes salas, como cuando usted hoy en día va a la corte acá en Estados Unidos, usted entra al jurado ahí a la corte y hay salas, diferentes salas donde hay diferentes jueces juzgando diferentes cosas. Va a haber un tribunal, que es el tribunal de Cristo donde el Señor le va a dar recompensa a los que están en él, según lo que hicieron mientras estaban en el cuerpo. Y luego va a estar el juicio del gran trono blanco, donde van a estar ahí los que están preparados para ser castigados. Y eso lo vamos a ver en unos minutitos más en el Apocalipsis. ¿sí? Ah, cuando el Señor venga en gloria, ahí es. ¿sí? Eh, es decir, que la segunda venida, inmediatamente después de haber eh, el Señor resucitado a los muertos, arrebatado a los que están vivos, y él desciende y entonces viene el juicio. Ahora escuche bien: inmediatamente después del juicio, el Señor va a ser tierra nueva, cielo nuevo y tierra nueva. Usted, yo sé que usted se está preguntando, porque usted viene posiblemente de la escuela aquella premilenialista. Y usted dice: ¿Y el milenio dónde quedó? Eso yo lo enseño en esta serie. Yo le dedico una sesión completa a hablar del milenio en esta serie correctamente. Pero hoy le voy a dar un previo le voy a, a, a, a dar un pedacito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 el cielo viene a nosotros en otras palabras, el cielo desciende la nueva Jerusalén desciende el Señor hace todas las cosas nuevas cielo nuevo y tierra nueva, eso ocurre después del juicio fácil Pedro nos dice ahí, segunda de Pedro capítulo 3 verso 13, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielo nuevo dice, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia entonces, la segunda venida con resurrección, arrebatamiento, juicio, cielo nuevo y tierra nueva. Son eventos explicados y ordenados. Me está siguiendo. Eh, ya están revelados. No nos son entregados en símbolos o metáforas. Son eventos regales, eh, reales que ocurren en una secuencia explicada. Escuchen. Durante la historia de la iglesia. Estos son los eventos que son aceptados dentro de las columnas de la ortodoxia dentro de la sana doctrina en todos los credos me está siguiendo la iglesia del señor históricamente ha aceptado estos eventos en ese orden y en futuro y en futuro entonces ahí no tenemos ninguna discusión en eso no tenemos desacuerdos los desacuerdos vienen en detallitos en detalles cuando empezamos a explicar por ejemplo la tribulación lo que ocurre dentro de la tribulación y cuando pues nos metemos en esos detalles pero hasta acá esto es básico. Entonces, el primer principio que le he dado es estudia primero los textos explicados. Estudia primero lo que está explicado antes de entrar en el material apocalíptico. Usted se dio cuenta que mencioné un texto del apocalipsis. Sin embargo, primero me fui al texto explicado. entonces El otro vino a complementar. ¿eh? Número dos. Y esto es muy importante, amado, este es un principio que no solamente aplica a la escatología o al estudio de la profecía. Esto es un principio que aplica a toda la interpretación bíblica. ¿sí? Y este principio es quiénes son los destinatarios primarios. Eh, y tenemos que tener en cuenta el tiempo y la época. ¿Sí? Esto es un principio de la hermenéutica. ¿Para quién fue escrito el texto? Primariamente, tenemos que entender esto. ¿Por qué? Por ejemplo, las semanas pasadas yo he estado hablando de Mateo 24, bastante en Mateo 24. En realidad me eh, hablé de cuatro temas y todos tienen que ver con Mateo 24. Y usted se da cuenta, por, creo que tres de los cuatro tienen que ver con Mateo 24. Sí, y en Mateo 24 estudiamos que las profecías de Jesús, uno, tenían que ver con la destrucción del Templo de Jerusalén, dos... Eh, eran para personas que vivían en Judea y tres se cumpliría dentro de aquella generación ¿cómo sabemos esto? porque el texto nos dice ¿por qué es importante esto? porque el que no entiende esto está aplicando esas profecías al futuro y le están diciendo a la gente cuando, cuando vean la, la abominación de desoladora corran a los montes cuando el Señor había dicho claramente que eso era para los que estaban en Judea no para los que están en Bogotá no para los que están en Buenos Aires, no para los que están en la Ciudad de México, ni en la Ciudad de Guatemala. Es para los que estaban en Judea. Y ese es el destinatario primario. Eh, dice el texto ahí en Mateo 24, el 1 al 3. Mire bien. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. ¿Qué le estaban mostrando? los edificios de, de, de, del templo respondiendo él les dijo veis todo esto de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada eso es el versículo 1 y el versículo 2 so, ahí da el señor la profecía de la destrucción de jerusalén todo lo que viene en, en, en lo que sigue tiene que ver con esto fíjense cómo empieza fíjense cómo empieza salió jesús del templo y se acercaron a sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, los edificios del templo. Respondiendo Jesús dijo, ¿veis todo esto? Aquí no va a quedar nada. Aquí no va a quedar piedra sobre piedra. Esa es la profecía, la destrucción de Jerusalén. Verso 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin de siglo. ¿Cuáles cosas? ¿Cuándo será la destrucción del templo? Es más, hay una traducción que dice ¿Cuándo será la destrucción del templo? ¿Cuándo será la destrucción del templo? ¿Cuándo sucederá esto que no quedará piedra sobre piedra? Todo tiene que ver con el templo. O Entonces sea, ahora Jesús les da a ellos una lista de cosas que van a suceder y todas tienen que ver con la destrucción del templo y la destrucción de Jerusalén, los edificios del templo, todo. Entonces ahí nos damos cuenta que... La, la profecía de Mateo 24 tiene que ver con la destrucción del templo. Número dos, era para personas, como dije antes, que vivían en Judea. Ahí en Mateo 24, 16 dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Sí, Mateo 24, 16. Número tres, se cumpliría dentro de aquella generación. Mateo 24, 34. Dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ahí nos dimos cuenta de que la profecía tiene que ver con la destrucción del templo, no con la destrucción de nuestras ciudades en Latinoamérica, con la destrucción del templo y que esto iba a suceder dentro de esa generación. ¿Cuál generación? La generación que estaba viva. Hay una traducción que dice los que, usted, los que están vivos ahora, dice. Ah, entonces, los eventos que Jesús profetizó no eran para nuestro futuro, la razón por la cual predicadores están hoy en día aplicando estos textos al futuro y a nuestras ciudades es porque no están respetando el principio hermenéutico de quiénes son los destinatarios primarios. Este es el segundo principio que uno tiene que usar cuando uno estudia profecía bíblica. ¿Para quién fue escrito el texto primariamente? Tenemos que ver eso. Y eso nos trae entonces la época, el tiempo, lo que rodea el texto. Número... Tres, ¿cuál es la cronología correcta? Usted tiene que tener en cuenta esto, que el Apocalipsis no es un libro escrito cronológicamente. De hecho, los libros o el material apocalíptico o la literatura apocalíptica es una literatura que está envuelta en, en, en, en, en símbolos y, y, y, y es entregada por medio de visiones, y, y a veces las visiones vienen revueltas y el que está escribiendo está escribiendo según lo está recibiendo y es como cuando usted tiene un sueño y, y vuelve a soñar lo mismo otra vez pero de otra forma pero usted cuenta el sueño entero y por esa razón como dije anteriormente en el principio número uno tenemos que primero buscar lo que está explicado antes de meternos en el material apocalíptico no, esto es un principio importantísimo que es el número tres ¿cuál es la cronología correcta. Hay pasajes en los que simplemente se recuenta un evento, eh, una misma batalla vista de diferentes puntos de vista, pero es una sola batalla. Por ejemplo, por ejemplo rapidito aquí, en el Apocalipsis eh, nosotros vemos batallas. Si usted se va al capítulo 6 de, eh, 16 de Apocalipsis, de Apocalipsis, usted ve algo que es la gran batalla o la antesala al regreso de nuestro Señor y luego ve esta batalla repetida en otros textos y, y como que eh, eh, el, el escritor eh, Juan nos presenta otro punto de vista de una misma batalla pero los que no entendemos este principio y queremos interpretarlo cronológicamente lo interpretamos como dos batallas diferentes o como tres batallas diferentes, o sea, por eso viene el enredo de que eh, te presentan una batalla antes de la venida del Señor pero luego mil años más, más tarde otra batalla, el Armagedón lo sitúan allá A algunos esto mil siete años más tarde dependiendo de qué tipo de premilenialista usted sea especialmente los dispensacionalistas te lo sitúen mil siete años más tarde la otra batalla pero no eso no es lo que dice el texto si usted se va al capítulo 16 de Apocalipsis mire lo que dice dice el verso 15 he, ahí, he aquí yo vengo como ladrón bienaventurado bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza no claramente el señor te está diciendo vengo ese está hablando de la venida Dice, y los reunió en el lugar, verso 16, llamado en hebreo Armagedón. Usted ha oído hablar de la batalla del Armagedón. Dice que los, los, los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió con gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos.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 del vino del autor de su ira. Ahí comienza el autor a hablar de, de, de la antesala de una gran batalla. Y todo tiene que ver con una ciudad, y es alrededor de una ciudad. Y la combinación de esa batalla la vemos después en el capítulo uh, 19. Si usted se viene al verso 11, dice, entonces vi el cielo abierto. Fíjese lo que dice, «Vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se, llama, se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea». Fíjese, un caballo blanco, el que lo montaba fiel y verdadero, ese es el Señor. «Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo». Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el verbo de Dios. ¿Se acuerda Juan capítulo 1? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Verso 14. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Se acuerda de lo que leímos en Mateo 25? Cuando venga el Hijo de Hombre y sus santos ángeles con Él, el Señor viene rodeado de ejércitos. ¿Qué ejércitos? De, de, de, los, que, de los seres que ya estaban en, en el cielo, en gloria con Él, que descienden con Él. Y ahí vienen ángeles y ahí vienen eh, santos que estaban con Él en el cielo. Eso yo lo voy a extender más cuando llegue a, a exactamente a, a, a, esta a esta profecía. Voy a dedicar una sesión entera a hablar de la segunda Venida y de, los, y, y de las guerras. Pero bueno, estoy, lo que estoy tratando de hacer aquí es que usted vea cómo la cronología no aplica, sino que eh, el mismo evento se está repitiendo en diferentes capítulos. Ah. Eh,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 Estos fueron lanzados, note esto, lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. En otras palabras, aquí nos dice el texto que eh, el Señor gana la batalla y sus enemigos son lanzados al lago de fuego. Así de sencillo. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Apocalipsis 19, del 11 al 21. Anote esto. Algunos ya dicen, bueno, se van al capítulo 20 y lo empiezan a ver como algo que viene en otro futuro. Sin embargo, cuando nosotros nos vamos al 20, nosotros lo que vemos es que Juan repite el mismo evento. Eh, inclusive va un poco antes, se va más atrás y comienza a hablar del milenio. Juan regresa a hablar desde cuando el diablo fue atado. Algo que sucedió en la primera venida de Cristo. Y esto yo lo voy a explicar en la sesión que voy a dedicar al milenio. Pero la escatología premilenialista sitúa el milenio después de la venida de Cristo. Que dicen que él viene a establecer su reino y va a tener un reino de mil años. La, la cuestión es que ya Cristo estableció su reino. Por eso es que nosotros la, la, la escatología tenemos que estudiarla junto con el resto de la teología. Cristo en su primera venida ya estableció su reino. El reino ya dijo está entre vosotros. El reino ya ha llegado. Ya está aquí. Sí. Eh, nosotros los que creemos hemos sido traspasados en las tinieblas al reino de su amado hijo, quiere decir que hay un reino, si no hubiera reino no podíamos nosotros en este momento estar reinando con Cristo, no podemos reinar en vida como dice Pablo ahí en Romanos para nosotros poder reinar en vida para poder entrar a su reino, para poder haber sido traspasados en las tinieblas al reino de su amado hijo, tiene que haber un reino, ¿Cuándo comenzó ese reino no va a comenzar en el futuro ese reino comenzó en la primera venida de Cristo le voy a decir algo en el futuro, cuando el Señor regresa en su segunda venida, Él no viene a establecer su reino. Dice la Biblia que Él viene a entregar el reino al Padre. Fíjese, en la segunda venida Jesús entrega el reino al Padre. La primera venida estableció el reino. O sea, cuando le dicen a usted que el Señor va a venir a establecer un reino de mil años después de la segunda venida, lo que le están diciendo a usted es que Cristo no ha estado reinando en estos dos mil años. ¿Me está siguiendo acá? Eh, claramente el texto nos dice... Dice el verso 7, ahí en el capítulo 20, cuando los mil años se cumplen, Satanás será suelto de su prisión. ¿Por qué será suelto? Porque estaba atado. <coughs> ¿Cuándo fue atado Satanás? <coughs> Satanás fue atado en la primera venida de Cristo, en su muerte. Capítulo 2, verso 14 de Hebreos dice la manera que los hijos participaron de sangre y carne, dice, él también participó de lo mismo para destruir, por medio de su muerte, al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Así dice el texto. Quiere decir que Cristo en su muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Jesús dijo, en los días de su carne, dijo, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Cuándo era echado fuera el príncipe? Ahí. Jesús ese juicio lo hizo en su primera venida. Él destruyó al diablo en su primera venida, lo, lo avergonzó públicamente, lo echó fuera, lo ató. El diablo fue atado en la primera venida de Cristo y ha estado atado desde entonces. ¿Hay influencia diabólica en el mundo? Claro que sí. Dice Pablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, hay hijos del diablo operando en el mundo. La operación del diablo hoy en día está presente por medio de los hijos de desobediencia, pero el diablo no es el jefe, no es el, el, el, el dios de este mundo. Eso ya cayó. Me Está siguiendo acá. La única operación que ese diablo tiene hoy en día es por medio de los hijos de desobediencia, pero él no tiene, la, él no tiene el poder sobre las naciones que tenía antes de que Cristo muriera en la cruz. Antes que Cristo muriera en la cruz, sí, él tenía poder. Él le dijo a él, mira, si postrado me adorares, te voy a dar todo esto. Pero ya Jesús dice, al haber resucitado, todo a mí me ha sido entregado. En otras palabras, eh, eh, ya eh, esto, las cosas cambiaron. Entonces, el problema con la escatología incorrecta es que lo pone usted a usted estar luchando con un diablo que ya está vencido. Y, y usted dice, bueno, pero es que cuando el Señor venga... Eh, lo va a atar por mil años, en el milenio, un milenio futuro. Luego va a ser desatado y luego va a haber otra batalla después. No, señor, el diablo fue atado ya. Quiere decir que el reino comenzó en la primera venida de Cristo. El diablo fue atado en la primera venida de Cristo. Me está siguiendo acá. Y usted dice, hermano, ¿pero por qué usted dice mil años? Porque en realidad, eh, ¿y aquí es donde yo tengo que entrar en, en, a explicarle en el estudio que le voy a dedicar al milenio lo que quiere decir mil años en el lenguaje de la profecía o lo que quiere decir el número mil en el lenguaje de la profecía y, y cómo en realidad no está hablando de mil años, de 365 días mmm, eh, literales, sino de un tiempo largo. Y esa es la frase que usan los profetas. Y eso tenemos que entenderlo. Pero bueno, después voy a quédese conmigo y yo voy a regresar y voy a hablar del milenio en detalles en otra sesión. Pero lo que quiero hablar aquí es de la cronología, que es lo que estoy tratando de explicar. La batalla del de, eh, capítulo 19 de Apocalipsis luego la vemos otra vez descrita en el capítulo 20 y saldrá a engañar a las naciones que están a los cuatro vientos. Muchos todos los están de acuerdo. Que cuando nosotros nos acercamos a la segunda venida de Cristo, es decir, nos acercamos a la gran batalla, cuando estamos ya en esa antesala, cuando estamos ya llegando a la segunda venida de Cristo, el mal en este mundo se multiplica y las cosas se ponen peor. Y yo me suscribo a esa escuela. Yo creo que las cosas van a empeorar. Yo esto no soy, no soy, uh, lo, lo, los hermanos postmilenialistas de ellos te dicen que vamos a ir de bien en bien y mejorando y mejorando y mejorando. Y tienen una visión bastante optimista. La mía es un poco más pesimista, por lo que yo leo, eh, yo veo que según nos vamos acercando a la segunda venida de Cristo, las cosas se van poniendo peor en este mundo. La maldad se va desatando. Y en ese lenguaje, el diablo es desatado por un poco de tiempo. En otras palabras, todas las fuerzas del diablo, que ya fue destruido, están en operación por medio de los hijos de desobediencia, por medio de la influencia diabólica que está sembrada en el mundo por, ese, por medio de la multiplicación de la maldad y el crecimiento del pecado que, que, es con, que, que abunda y sobreabunda más según vamos llegando a ese punto, que es la segunda venida de Cristo. Pero mire lo que dice aquí, verso 9, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento. ¿Se da cuenta de lo que habíamos leído en el 16? De los santos y la ciudad amada, otra vez aquí menciona la ciudad, que sí que es lo mismo que dice eh, Juan aquí en el, en el capítulo 16 cuando habla del Armagedón, eh, rodearon la ciudad amada, aquí otra vez lo vuelve a decir, es la misma profecía, no son dos diferentes, ¿sí? Mm, y, y, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado otra vez, fíjese lo que dice, al lago de fuego. ¿Cuántas veces va a ser este lanzamiento de enemigos al lago de fuego? ¿Cuántas veces? Una vez, hermano, una vez. Lanzado al lago de fuego y azufre donde están la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20, del 7 al 10. Nos dimos cuenta que tenemos una batalla que es descrita desde el 16, empieza a de describirse, desde el 16, en el 19 la vemos ya en detalles. Y vemos que la ciudad es rodeada y los enemigos del Señor se levantan y el Señor derrota a los enemigos, y luego echa el lago de fuego a los enemigos, y luego, y luego vemos en, en el 20 que otra vez el Señor está hablando de una batalla que ya había hablado antes, y vemos algunas cosas que no vimos en el, otro, en el otro recuento. En el otro recuento vimos cosas que no vimos en este, porque esto es lo que sucede. Es como los cuatro sinópticos, los cuatro evangelios sinópticos. Usted se da cuenta que en los evangelios históricos, quise decir, y especialmente en los sinópticos. Uh, usted ve que un mismo evento se repite con diferentes palabras. Y cuando lo leemos en Lucas, vemos algo que no vimos en Mateo. Lucas nos dio un detallito más que Mateo no nos dio. Pero Mateo nos dio un detalle que Lucas no nos dio. Y cuando ponemos a Lucas y a Mateo, nos damos cuenta de, de exactamente qué fue lo que sucedió en el evento. Me está siguiendo acá. Quiere decir que un, un evangelista nos entregó las cosas desde su punto de vista, como, como él, a él le fue dado a escribir y otro nos dio algunos detalles que no escribió el anterior. Y entonces así tenemos ya una, un panorama más amplio de lo que está sucediendo. Eso sucede en la profecía, porque el Apocalipsis es dada así. De hecho, es dada en ciclos. Algunos estudiosos dicen que son siete ciclos, quiere decir que repite las cosas. Si usted se mete a estudiar estos textos cronológicamente, usted se confunde. Porque usted habla, ve una cosa pasando en el 16 y luego en el 19 lo ve como otra batalla y luego en el 20 lo ve como otra batalla. Y entonces aquí le meten mil años entre una batalla y la otra batalla y, y, y en realidad nos saca de la buena teología. Y es que Cristo en su muerte venció al que tenía el imperio de la muerte. Cristo en su primera venida estableció su reino y nosotros estamos hoy en día reinando en vida porque hay un reino. Hemos sido traspasados las tinieblas al reino de su amado Hijo porque hay un reino. Estamos en su reino. Yo tengo un estudio entero dedicado al reino. Entonces eso no lo podemos quitar. Cuando usted dice que el Señor va a venir a establecer un reino en el futuro, quiere decir que todavía no estamos reinando nosotros con Él y no hay reino establecido. Si usted me dice a mí que el diablo va a ser vencido, Va a ser hasta en el futuro, cuando el Señor venga en la segunda venida, usted me va a decir a mí que lo que el Señor hizo en la primera venida no funcionó. Me está siguiendo. Y esto nos trae otro número de complicaciones. Por eso usted ve a los hermanitos haciendo guerra espiritual y peleando con los aires y golpeando los aires, como dice Pablo, y peleando con, con, con demonios que ya fueron destruidos. Me está siguiendo acá. Simplemente no entienden el texto bíblico. Y en lugar de reposar y estar tranquilos en Cristo y vivir en la paz que sobrepasa todo entendimiento, todo el tiempo están asustados peleando con diablos que ya fueron vencidos. ¿Cuántos me siguen acá? Entonces es importante que tengamos en cuenta ese número 3 ¿Qué es la cronología correcta? Tenemos que tener la cronología correcta. Y sobre la cronología correcta, le puedo decir que en el Apocalipsis no existe una cronología de la manera en que nosotros lo pensamos. Las cosas no están escritas cronológicamente. Las cosas están siendo repetidas. Capítulo 4. Perdón, capítulo 4. Eh, el punto número 4 o el principio número 4 es entender el lenguaje de los profetas para usted poder entender la profecía bíblica necesita entender el lenguaje de los profetas y nosotros nos encontramos con lo que algunos teólogos llaman lenguaje de, de creación el sol y la luna se van a oscurecer las estrellas van a caer usted se da cuenta de eso hay personas que dicen que Mateo 24 no se ha cumplido porque las estrellas todavía no se han caído ellos están esperando que se caigan las estrellas para que, entonces, se cumpla. Y no están tomando en cuenta el lenguaje de los profetas. Los profetas usan el lenguaje de creación. Cada vez que se refieren a la destrucción de una ciudad o nación. Mire, Babilonia fue destruida. El profeta profetizó que Babilonia iba a ser destruida. Babilonia fue destruida y en la profecía decía que las estrellas iban a caer, pero las estrellas no cayeron y que se iba a oscurecer el... y no se oscureció. Porque estaba hablando el profeta en ese lenguaje figurado, lleno de símbolos y de colorido poético, porque así hablan los profetas. Cuando usted se va a Mateo 24, Jesús usa este lenguaje. Ahí en Mateo 24, verso 29, dice e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, está hablando de la tribulación que sucedió ahí en Jerusalén cuando se cumplió la profecía de la destrucción del templo. Usted se da cuenta, usted lee la historia, usted lee a Josefus, usted se da cuenta que a partir del año 64 hasta el año 70, que es la destrucción, es una gran tribulación lo que están padeciendo ahí en, en Jerusalén, especialmente a partir del 66 en adelante. Y, y fue grande, y ya yo lo he compartido y lo he dicho varias veces, la ciudad fue destruida y no quedó piedra sobre piedra. 1.1 millón de judíos murieron, en la ciudad. Y los creyentes en Cristo, los seguidores de Cristo, ¿qué hicieron? ¿Eh? Cuando vieron la abominación desoladora, huyeron a los montes, huyeron. Y yo le dije antes, la historia nos, nos narra, nos dice a nosotros que había una ciudad llamada Pella, a donde fueron muchos creyentes de Jesús y se salvaron. Y otros fueron a otros lugares. Pero ningún creyente de Jesucristo, ningún seguidor de Cristo, murió en la destrucción de Jerusalén. En otras palabras, los creyentes en Cristo salvaron toda su vida, fueron salvos. Eh, lo, los que estaban persiguiendo al Señor, los que mataron al autor de la vida, ellos sí recibieron el juicio que vino sobre Jerusalén en el año 70 y 1.1 millón de ellos murieron, pero los, los seguidores de Cristo no murieron. Esto, ¿Por qué? Porque siguieron lo que el Señor les había dicho. Los que están en Judea huyen a los montes, ellos huyeron a los montes. Ahora, hay gente que dice, mano, esto no se ha cumplido porque aquí dice, aquí dice que va, las estrellas, el sol se va a oscurecer y las estrellas van a caer del cielo. Y le están diciendo a la gente en su ciudad, en Latinoamérica, que tienen que huir a los montes. Eso que, eso es que, siendo algo que ya se cumplió, ¿verdad? Eh, cuando ellos dicen, Mateo, que, que no se cumplió en esa generación porque las estrellas no cayeron, este argumento lo usan también los ateos para invalidar la profecía bíblica. ¿Sí? Un ateo te dice a ti, mire, ahí dice la Biblia que, que, que iban a caer las estrellas en la destrucción de Jerusalén. Porque ellos, los ateos sí le, le lo entienden, fíjense. Ellos leen y saben que Jesús está hablando de la destrucción de Jerusalén. Pero luego ellos vienen y te dicen, mira, no cayeron las estrellas. Quiere decir que el Señor se equivocó y no se cumplió la profecía. Era falsa profecía. Y atacan la profecía bíblica a los ateos usando ese argumento. El mismo argumento que usan muchos predicadores hoy en día poniendo en futuro este evento no señor el eh, profeta en este caso Jesús está usando el lenguaje de los profetas usted lo vea acá Isaías profetizando la destrucción de Jerusalén él dijo por lo cual las estrellas de los cielos y, lo, y su, sus luceros no darán su luz y, y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor Isaías 13:10. Joel profetizando sobre Israel Dice que se estremecerían los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Eso está ahí en Joel, en Joel capítulo 2, verso 10. Amós, profetizando sobre Israel, dice «Haré que se ponga el sol al mediodía y cubriré de tinieblas la tierra». En el día claro, Amos 8, 9. Ahí vemos a los profetas usando el mismo lenguaje. Escuche bien, cuando Isaías habló de la destrucción de Babilonia, Babilonia fue destruida, fue el primer imperio. En los imperios grandes, el imperio de Nabucodonosor, fue destruida completamente. La profecía se cumplió, pero las estrellas no se cayeron. ¿Ah? Las estrellas se quedaron donde estaban. ¿Por qué? Porque Isaías estaba usando el lenguaje de los profetas. El teólogo postmilenialista Douglas Wilson dice «Cada vez que vemos este lenguaje de creación en cualquier lugar del Antiguo Testamento, la luna se oscurece, el sol se apaga, las estrellas se caen. El texto siempre se refiere a la destrucción de una nación o ciudad». Ahí está. Cuando Jesús profetizó la destrucción de Jerusalén, Jesús usó el mismo lenguaje de Isaías, usó el mismo lenguaje de Joel, Usó el mismo lenguaje de Amos, usó ese lenguaje de, de creación. Las estrellas se van a caer. Sin embargo, Jerusalén fue destruida completamente. La profecía se cumplió, no quedó piedra sobre piedra. Pero le digo algo, las estrellas no se cayeron. ¿Por qué? Porque Jesús está usando el lenguaje profético. Esto no es excusa para poner la profecía en futuro, como hacen muchos amados por ahí que, que enseñan y dicen... No, esto no se ha cumplido porque va a venir. Y están asustando a los hermanitos, honestamente. Los están asustando y, y, y con cosas. Por años hemos podido invertir en equipar a miles de creyentes en Latinoamérica. Ahora podemos poner esos mismos recursos en sus manos en forma de libros, conferencias y cursos en liderazgo, teología y vida cristiana. Que puede acceder desde la comodidad de su hogar. Más información en la descripción debajo o visite japeres.com El principio número 5 para poder interpretar correctamente para poder entender correctamente la profecía bíblica trata el lenguaje apocalíptico como lo que es símbolos son símbolos lenguaje figurado o metáforas no se pueden literalizar si el escritor está usando símbolos está usando lenguaje figurado está usando metáforas son metáforas y tenemos que entenderlo. Es como cuando Jesús habló en parábolas. Usted no puede tomarlo y aplicarlo literalmente. Si usted aplicara las palabras de Jesús, todas las palabras que Jesús usó en parábolas y algunos, algunas alegorías y algunos, algunas uh, metáforas que usó, uh, el, el mundo estaría lleno de mancos y, y ciegos porque él dijo, si tu ojo se, te es ocasión de caer, quítatelo. ¿Ya? Uh, Verdaderamente entendimos que estaba hablando en metáfora. Entonces, ¿por qué hacemos la injusticia de aplicar ese literalismo a cosas que son metáforas? No, Escuché bien, los eventos sí son literales en la profecía, pero el lenguaje que rodea, el lenguaje ese de colorido, es lo, eso es lo que tenemos que entender. Aunque son eventos que se van a cumplir, el lenguaje en que es entregado el evento está rodeado de metáforas. Tenemos que diferenciar una cosa de la otra. ¿sí? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Sí? no podemos tratar la literatura apocalíptica como tratamos las epístolas los textos de las cartas ya son explicados no no son, no, no no son entregados con sombras o símbolos la literatura apocalíptica está llena de símbolos, metáforas, visiones podemos interpretar los eventos literalmente pero no los símbolos usados en sus descripciones ¿cuántos están conmigo aquí? ¿sí? Para estar claros en esto, hermano. Y no nos confundamos. No nos confundamos. sí. Si usamos estos cinco principios, si lo aplicamos al estudio de la profecía bíblica, nos vamos a librar de muchos problemas y vamos a recibir la profecía bíblica con la sencillez que nos fue entregada. sí. Bueno, amados, aquí les estoy dejando un par de videos que están relacionados a este estudio. Aquí está la serie que estamos estudiando y tenemos otro video acá relacionado. Y si usted no se ha suscrito al canal, hágalo aquí. Es una bendición estar con ustedes nuevamente. Seguimos adelante. Bendiciones de lo alto.